Cristóbal tiene 80 años y ha vivido cinco de ellos en un asilo. Sus hijos viven en otra provincia, pero creen que por haberlo dejado allí está bastante bien. Pero la verdad es que lo han dejado en un abandono total. Vamos a hablar acerca de la edad de oro, específicamente del abandono de los adultos mayores. Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar. es tiempo de escuchar el que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar bienvenidos este es su programa el que oye consejo nos da muchísimo gusto que nos reciban en sus hogares sobre todo que usted nos dé la confianza de hablar de temas que a veces es difícil abordar en casa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 Evangelina Pérez, Directora de Desarrollo Social del Sistema Municipal DIFATIZAPAN. Francisco Cortés, Teólogo y Conferencista. A continuación vamos a escuchar ahora a la gente. ¿Qué opina la gente acerca del abandono de los adultos mayores? Que ya les estorban a los hijos, o no quieren tener una carga ya con ellos, hijos irresponsables. Pues ¿Prefieren estar con la esposa que con los papás? Sí, porque conforme la educación que tengan, van, este, se va sembrando el, el mal. Y es como la, hay familias que se desintegran, abandonan a los padres y todo eso. Y ahora, ¿qué opinan ustedes acerca del abandono de los adultos mayores? No sé si quieras comenzar tú, Evangelina. Bueno, yo veo una problemática eh, de humanismo aquí muy difícil de, de atender porque dentro de las familias se da este este fenómeno de, de que llegan a esta edad y bueno, como consejo, yo también acudiría a todas las familias que nos están viendo de un refrán, ¿no? Como me ves, te verás, y, y como me tratan, me, te tratarán. Así que yo creo que aplica el que nosotros respetemos al adulto mayor, le demos esa calidez de vida que les queda en estos años eh, que Dios les, les dé, y que dentro del núcleo familiar ellos disfrutarán esta edad, como tú dices, plena y, y una edad de oro. Gracias. Carlos, ¿y por qué se da el abandono? ¿Que, que ¿De plano somos ya una sociedad muy fría, muy cruel? Bueno, se nos olvida que el, el, en la vejez también se siguen teniendo los mismos sentimientos, se necesita platicar, se necesita convivir, tenemos que caminar, tenemos que... que... Vivir, seguimos siendo seres humanos aun cuando estemos en esa etapa de vida Y pues es un cierto egoísmo el que vivimos los seres humanos En el que vemos por nuestra provisión, por nuestras condiciones, por nuestros hijos Pero descuidamos ya a nuestros padres Fíjense que les quiero comentar algo rápidamente Cinco minutos antes de, de entrar al foro yo, yo platiqué con mi papá porque también eh, quise saber de primera mano ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensa y pues fue una llamada bastante interesante Me dice algo que, que a mí me, me da miedo Dice, es la soledad Y yo creo que, doctor, usted nos podría comentar también ¿Qué repercusiones tiene esa, ese sentimiento de soledad, de abandono? Eh, pues ahora sí que en el estado físico de las personas ¿no? sí. La soledad, eh, a veces en el, la persona adulta y principalmente con sus hijos, eh, es un temor, principalmente en la persona mayor, tiene un gran miedo a la soledad, uh -huh. al abandono. Obviamente que les dice a sus hijos, si estoy enfermo, quiero terminar en mi casa, uh -huh. no en un hospital. Desafortunadamente eh, llegan los pacientes complicados, complicados con muchas enfermedades, más de tres enfermedades, esas el usuario y los familiares deben de tener eh, conocimiento de que pues llegar a esa edad van precedida de sí. varias enfermedades. ¿En algún caso en su sí. consultorio reciente? Sí, aquí el abandono es eh, precisamente de don Felipe, una persona de 80 años, el campesino, toda su vida sano, uh -huh. y de unos meses a la fecha empezó a disminuir su capacidad, sí. empezaron a presentarse enfermedades. Los hijos, como sabían que era una persona dependiente, ¿sí? no independiente, sino dependiente de ellos, este, cuando se enfermó, pues lo fueron a abandonar al hospital. Entonces, sí, esto es triste. muy importante porque... Algunas ocasiones eh, los hijos no están eh, capacitados para las enfermedades de la, claro. de la edad mayor. Entonces, es eh, inaudito que a veces los mismos hijos los vayan a internar a un hospital para bien o mal fallecer. Sí. Eso es... Triste, pero. Qué cosas, ¿verdad? Eso pero, lo vemos. Pues, es la realidad que estamos sí. viviendo en nuestra sociedad. Regresando del corte, Francisco, yo quisiera que tú nos platicaras un poco acerca de entonces cómo, cómo deben los, los adultos mayores enfrentar esta soledad o este abandono. Volvemos. Uy, pues no tienen forma, los abandonan los hijos, malagradecidos. O sea,.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 Para los adultos mayores es muy importante sentirse importante en la vida de los demás. Tal vez no pilan vivir en la propia casa que sus hijos, pero sí para ellos es importante que se les demuestre afecto, buscándoles, visitándoles, acompañándoles, llamándoles por teléfono, o definitivamente con unos minutos a la semana. Pero qué importante es que usted y yo tomemos conciencia de ello. El abandono genera depresión, deseo de morir, el sentir que no le interesan a nadie, que no son importantes para nadie, que son un estorbo una carga. Y creo que nosotros debemos de cambiar toda esta situación y revertirla. Yo le invito, amigo televidente, que usted, si tiene algún adulto mayor en casa, pueda dedicarle unos minutos, llamarle por teléfono, interesarse en su bienestar, en su salud, no solamente física, sino también afectiva, porque eso también mejorará en la calidad de vida que le merecemos a nuestros adultos mayores. Estamos de regreso en su programa El que Oye Consejo, y de veras les agradecemos su confianza, procuramos siempre atender todas las llamadas que entran. Y pues bueno, vamos a abordar ahora esta pregunta. ¿Cómo darles una vida digna a nuestros adultos mayores, Carlos? Mira, hay que establecer como familia, como Ajá. hermanos, hay que establecer un presupuesto dentro de nuestro hogar. Un presupuesto económico para aportar a ellos, de acuerdo a, las, a la situación económica de, de cada uno de los familiares pero también hay que establecer un presupuesto de tiempo, Jarim, esto es muy importante. Tenemos que pasar tiempo con ellos, tenemos que ir a comer con ellos, tenemos que acercarnos a ellos y que sin importar que nos platiquen la misma historia cada que los visitemos, tenemos que ser comprensivos con ellos. Entonces, sería establecer un presupuesto tanto económico como un presupuesto de tiempo para poder destinárselo a nuestros adultos mayores. Ok, y me imagino que existen programas, en los que podemos nosotros como familiares este, apoyarles en cuestión de su salud, Ángel? Sí, eh, sí de hecho hay eh, programas y hay este, actividades preventivas, eso lo lleva eh, un departamento que se llama Medicina Preventiva. Aquí principalmente los pacientes que ya tuvieron un evento vascular cerebral que le dejó pues incapacitado la mitad de su cuerpo, y está incapacitado para sus actividades normales, eh, comer, bañarse, asearse. Y aquí les enseñan los cuidados que debe de tener a la persona mayor. Sí. Esto es importante porque pues, a veces la gente se molesta porque les decimos la verdad y la verdad a veces no es con el afán de ofenderlo, sino su paciente va a vivir lo que usted lo cuide. Ajá. Si usted lo cuida mucho, pues va a vivir mucho. Si medio lo cuida, pues va a vivir unos días. Claro. Si no lo cuida y lo abandona, pues ese paciente pues está confinado a prontamente Ajá. dejarnos en... Sí, y yo creo que finalmente pues todos tenemos ese, ese sentimiento de querer pertenecer ¿no? a algo, a un círculo, ¿no?, donde nos amen y nos quieran, ¿no? Eh, yo te preguntaría esto, Evangelina, ¿tú crees que sientes que el, el, el asilo es una opción viable para, para darles ese trato digno? En ocasiones, sí. Yo, este, por vivencia, este, tuve un familiar en un asilo y era lo que ella deseaba, uh -huh. pasar sus últimos días dentro de ese... Eh, ella rentaba un departamento en el Hospital Español y este, se programó toda su vida para tener ese recurso y, este, y pasar esos últimos días atendida con doctor, con enfermera, con sus medicamentos, con este, su religión, que ahí también iban a darle su comunión, Ajá. entonces ella vivió feliz y esa vida digna que ella estaba buscando la tuvo, porque este, sí se programó, sí este, se fijó esa meta y pues bendito Dios lo logró. Pues bueno, es momento de ir a consejos finales, les pido nada más que seamos breves, y doctor, si usted gusta dar su pues, consejo final. Eh, solamente, pues el asilo es un medio, no creo que sea el correcto, yo creo que el inculcar el amor a los hijos y la educación y los valores que nos mencionaba Francisco y Evangelina, eh, yo creo que es eh, la calidad de vida que van a tener las personas y no es el lugar, ni el lugar más caro, ni el lugar más ostentoso, sino donde hay amor. Bueno, ¿y cuál sería tu consejo final, Evangelina? Mira, yo creo que es el que a su alrededor den mucho amor, porque ese amor se regresa y van a vivir siempre eh, rodeados de gente que les den ese afecto que ellos están esperando uh -huh. y que van a tener esa vida digna que esperamos que tengan todos los adultos mayores en sus familias. Ok, muchísimas gracias. Carlos, ¿cuál sería tu consejo final? Bueno, finalmente hay que empezar a educar a nuestros hijos a, a complementarse en amor, eh, la cuestión del asilo es solo una parte complementaria de todo lo que realmente necesita el adulto mayor. Uh -huh. Entonces, eh, cuando siembras afecto, vas a cosechar afecto. Entonces, si tú empiezas a educar a tus hijos, a amarte, bueno, cuando seas un adulto mayor, recibirás ese amor que tú fuiste inculcando desde pequeño. Muchísimas gracias, Francisco. Un consejo final para terminar. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Si a nuestros hijos les damos guardería, no nos extrañe que nos den asilo. Pues qué cosa tan tremenda nos acabas de decir. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por sus consejos. Es momento de despedir, yo les quiero invitar porque vamos a seguir hablando de este tema, la edad de oro, pero ahora preparándonos para ser un adulto mayor. Aquí le esperamos en su programa El que Oye Consejo. Hasta pronto. Esto fue El que Oye Consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.